Un par de detalles más sobre el WHERE. Hay un, un par de operaciones que se pueden realizar sobre WHERE que son un poquito más avanzadas, como ser el LIKE y el BETWEEN. LIKE es un operador que se utiliza sobre campos de tipo texto, o sea, cadenas de caracteres sobre todo, también cadenas de caracteres, y lo que permite es hacer lo que podríamos decir de coincidencias parciales. Es decir, a diferencia de un WHERE como vimos antes que sería WHERE nombre igual M, acá lo que estamos diciendo es que el nombre se parezca a M. ¿sí? Nota este detallito que es el signo de porcentual. Ese signo dentro del contexto de un LIKE se interpreta como un comodín. Esto significa que cuando estamos diciendo esta consulta lo que estamos diciendo es que queremos obtener todos los alumnos cuyo nombre empiece con la letra M mayúscula y Siga con cualquier otra cadena de caracteres, por ejemplo, Mauro, Mariano, María, Marcos, etc. Es un operador bastante útil, aunque hay que tenerlo con cierto cuidado porque esta, esta expresión se resuelve usando un mecanismo similar al de las expresiones regulares. Eso quiere decir que es una operación muy costosa de, de realizar para, para el motor, con lo cual. Está bueno conocer el like, pero hay que tratar de usarlo lo menos que se pueda. Otro operador interesante es el between. El between es un operador que se usa para campos de tipo numérico o también para campos de tipo fecha. Tal vez se podría usar para campos de, de tipo texto, pero es más raro usarlo de esa manera. La idea es muy simple. Between es en realidad una forma de escribir, eh, en pocas, pocas palabras, digamos una forma abreviada de escribir. Una doble condición, que es que el campo, por ejemplo, edad, esté entre 18 y 25. ¿sí? Esto sería equivalente a escribir WHERE edad mayor o igual 18 AND edad más menor o igual 25. Bien, veamos entonces ahora algunos ejercicios para poner en práctica lo que acabamos de aprender. El primero de los ejercicios dice obtener las películas que empiezan con la letra T. Yo voy a hacer el ejercicio en, en el MySQL Workbench, para que puedas verlo y, bueno, nada, entender mejor el, el concepto. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces es, select asterisco from películas, where, vamos a mirar qué campos tiene la tabla películas. Título, muy bien. ¿Dónde? el título sea... Ahora voy a ejecutar la consulta. Y ahí tenemos las películas que empiezan con la letra T. Titanic, Transformers, Toy Story, Toy Story 2 y Toy Story 3. El ejercicio número 2 y el 3 los voy a dejar para que los resuelvan vos. El ejercicio número 4 número lo voy a resolver usando otra base de datos que tiene una estructura que me va a resultar más conveniente para lo que te quiero mostrar, que es el uso del BETWEEN. Bueno, fíjate lo primero que es que acá en, en la tabla de películas lo único que yo sé es la fecha de estreno. ¿sí? Vamos a ver el contenido de esta tabla. Y lo que tenemos es precisamente eso, la fecha de estreno. Entonces, si yo quiero ver las películas que se estrenaron durante el año 2000, lo que tengo que ver en definitiva son cuáles son las películas que se estrenaron entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2000. Así que, vamos a hacer eso. Acá justamente voy a utilizar el operador between en lugar de hacer la consulta con un una... Esta es la forma que tiene el MySQL de expresar las fechas. Es en formato americano, donde está primero cuatro dígitos para el año, después cuatro, dos, dígitos, un guión, dos dígitos para el mes y guión dos dígitos para el día. Vamos a ejecutar la consulta. Y ahí notamos el resultado que buscábamos.